Quiero uh, de antemano darle gracias a, a Paola y a Eric Que me permitieron filmar este video Y para instalar esta puerta necesito las, Los shims o las cuñas Y estoy usando un láser en esta ocasión uh, Pueden usar un nivel regular Pero yo pues tengo el láser y lo uso para buscar la parte más alta y la parte más baja y con las cuñas o con los shims eh, voy a hacer que esto quede perfectamente a nivel en el piso eh, entonces los, las cuñas las voy a cortar a 4 pulgadas y media y una vez que ya tenga uh, la ubicación de todo entonces empiezo a buscar los shims que se necesitan para tener todo a nivel y los pego con silicón caliente o el hatmel glue y los de esa manera voy a hacer que esa parte de abajo quede perfectamente a nivel y después también um, empiezo a ponérselos en los lados el, el espacio que tengo total es de 73 un cuarto y la puerta es de 72 y media. Significa que tengo 3 cuartos de juego. Entonces voy a. A la mitad de 3 cuartos. Es 3 ochos. Así que voy a poner. El grosor de esos shims. Voy a hacer. Que llegue a 3 ochos. Para que así tenga 3 ochos de cada lado. Entonces se los pego igual con. Con el silicón caliente. Um, me aseguro de que. Ese lado quede perfectamente a nivel también. Entonces el propósito de, de ponerlos con el silicón caliente es para que no se me muevan. Es, se seca rápido. Y de esa manera ya voy a tener un lado y el piso. O sea, la parte de abajo. Nivel. De esa manera se me va a hacer muy fácil la instalación. Bueno, o se hace todo. Todo lleva su su tiempo, pero se hace mucho más fácil de esa manera, al menos para mí, en lo que, en lo que he este he experimentado, esta es una de las mejores que me, que me ha resultado, entonces poco a poco empiezo a ponerle los shims y asegurándome que quede todo a nivel. después de tener ya a nivel esos dos lados el piso y el lado eh, voy a colocar el silicón el silicón eh, lo voy a poner dos líneas de alrededor de media pulgada más o menos entonces se las estoy poniendo gruesa porque lo que quiero es que haga un bloqueo para que sea eh, eficiente con la energía entonces de esa manera la parte de abajo queda con un buen bloqueo, con un buen sello y también le va a servir para cuando seque el silicón el, la parte de abajo de esa puerta también va a quedar firme entonces cumple un buen propósito ese silicón entonces una vez puesto el silicón procedemos con la puerta y poco a poco es pesada las, ese tipo de puertas así que necesitan a alguien que les ayude Así que poco a poco empezamos a ponerlo y ahora me voy a ponerle las cuñas o los shims solamente en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y lo que voy a hacer es empujar todo hacia el otro costado porque el otro costado está a nivel. Entonces voy a hacer que, que esto quede eh, apretado y... Entonces lo golpeo, le pongo las, los shims del lado de adentro y del lado de afuera. Entonces empiezo poco a poco juntarlos hasta que haga presión hacia el otro lado. Una vez teniendo eso, entonces um, empezamos a ponerles tornillos. Por supuesto tienen que buscar el, el nivel, ponerle a nivel primero y después usan el, el countersink para meter los tornillos. Uh, después en la puerta hay unos un tornillo en el cual eso se va a ajustar la puerta lo va a empujar a, hacia arriba entonces para que deslice mejor en ese momento estaba un poco difícil de, de jalar entonces ya una vez que ajusten el tornillo lo, ese tornillo pues va hacia arriba o hacia abajo. Como ven en el dibujo. Le dan de un lado hacia el otro. Y ustedes van a ver que esto se mueve. La puerta se mueve hacia arriba. Entonces una vez que tengan todo nivelado ya. Y ajustado. Entonces van al, al, hacia el otro marco de la puerta. Y empiezan a colocar. Um, ajustando todo. El, ese marco de la puerta. Se, también se tiene que buscar el nivel eh, en este tipo de puertas si uno se basa sobre el nivel todo funciona correctamente el nivel es el que hay que seguir va a haber ocasiones que quizás la, las paredes están muy desniveladas entonces quizás le pueden dar un poquito desnivel pero eh, si ustedes siempre siguen ese nivel las instalaciones son bien fáciles entonces una vez que lo tengan a nivel empiezan a, a hacerle el countersink y, el, y después atornillar una vez que ya tengan atornillado la parte de abajo y la parte de arriba entonces viene lo siguiente uh, le pongo silicón caliente igual para que el, esos uh, esas cuñas no se me muevan y ahora Procedo a poner y ajustar poco a poco. Voy ajustando. Esa, um, esas shims o cuñas se las puse un poco más arriba de lo que es la jaladera. Porque donde está la jaladera de esa puerta voy a poner un seguro. Entonces trato de evitar que ese tornillo que voy a colocar ahí quede a la medida de la jaladera. Porque después podría ocasionar un problema a la hora de poner ese seguro. Entonces ahí empiezan a ajustar poco a poco, todo ese marco de esa puerta se empieza a ajustar uh, con, la, con la puerta. Poco a poco empiezan con los, los shims, con las cuñas, una afuera y otra adentro, y empujando los dos eh, empiezan a ajustar uh, el marco de la puerta, así como en esta ocasión estoy haciendo. Entonces esa es la manera que se ajusta y queda todo uh, pues bien, quedan uniforme todo y uh, como debe de ser. Entonces poco a poco empiezan a poner y a ajustar esa puerta como en esta ocasión estoy haciendo. Entonces los tornillos van sobre el shim o sobre las cuñas para que se sostenga por supuesto una vez que siempre en todo trato de poner el, el countersink y después el tornillo siempre para que de esa manera quede limpio eh, a la hora de meter el tornillo una vez teniendo ya todo ajustado empiezo de nuevo a usar el silicón caliente el, el, el tornillo le voy a poner a uh, tres tornillos y esto es el countersink hay de diferentes diferentes medidas y eso es lo primero que uso para que así el tornillo como ven pueda hundirse perfectamente y todo se ve limpio y después uso unos unos um, uh, como unos cosas redondas que le llaman white caps que van a cubrir esos tornillos o oh, fast caps también les llaman entonces ya una vez asegurándose que todo funcione bien con los bloques empezamos a poner los tornillos y colocando todos esos tornillos esa puerta queda uh, firme, queda, queda muy, muy bien la instalación. Entonces uh, después de eso pues ya empezamos a cortar los, uh, las cuñas. Y como ven, yo le puse el silicón caliente para que no se me moviera. Porque si no le hubiese puesto el silicón caliente a la hora de cortar con, el, con mi serrucho de mano, se, se mueve por todos lados. Y, y en cambio con el silicón pues pueden ver que es, es fácil. Es. Entonces con la siguiente parte es colocar la, la pieza de metal que va a ser el seguro entonces para hacerlo pues yo uso esta manera la pongo donde debe de ser y después le pongo unas marcas con el, con el lápiz una vez que tenga las marcas con el lápiz simplemente corro la puerta y se la transfiero a lo que es el marco de la puerta la corro y con mi misma pieza transfiero todo hacia donde va a ir la pieza que es en ese espacio que hay ahí que va a ser al centro les recomiendo que usen la primera vez que vayan a poner esto usen tornillos uh, pequeños no usen los que les manda la, la fábrica de esta puerta usen tornillos pequeños para que así puedan ajustar si es que tienen que ajustar porque a, a mí me tocó ajustar una vez entonces es mejor usar tornillos pequeños y no los grandes que mandan ellos así que una vez que tengan eso pues simplemente se le ponen los tornillos y es rápido y ya quedó el seguro eh, y como pueden ver el, el sistema que es esto es simple como ven tienen el, el seguro uh, son dos partes entonces es fácil de aplicarlo de esta manera y lo siguiente va a ser a uh, sellar para hacer uh, Energy Efficient Como el, el término en inglés O hacer que su casa quede um, Eficiente con la energía eh, Se usa este tipo de, de espuma eh, Este es el que normalmente yo uso Y simplemente se, los, se lo van a colocar en la parte Del centro de lo que es el marco de la puerta y, y este tipo de espuma o este tipo de foam empieza a expandirse. Le van a colocar muy bien. Le van a hacer que, que ese sello, como especialmente en la parte de arriba, con esta espuma va a hacer que todo quede muy bien sellado. Entonces poco a poco le empiezan a sprayar. Tiene su, su punta que pueden meterse. en como en el, Yo tengo por ejemplo tres ochos de cada lado aproximadamente 38 porque no están a nivel las paredes entonces empiezan a esprayar poco a poco asegurándose que todo quede perfectamente bien con esa espuma esa espuma se va a encargar de hacer eh, un sello perfecto de que todo tenga eh, sea eficiente en la energía una vez que terminando con eso entonces empiezan con las molduras en este caso ya puse las molduras por dentro y como ven eh, quedó perfecto, checamos todo y quedó muy, muy bonita. Y...